En precarias condiciones se encuentran las calles en el sector Olimpia de este municipio de San Francisco de Macorís. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Transitar por estas vías se ha convertido en verdadero dolor de cabeza. Todo ante la deja desde quienes están llamados a resolver la situación. Sin más que están, esto no sirve aquí. Porque mira cómo porque. ¿Aproximadamente cuántos años tienen estas calles en estas condiciones? Más de 20 años. La situación de las calles del sector Olimpia... Cada día está peor, porque aquí no tengamos autoridad que nos ayude a arreglar. Mira las calles como están. Y quiero que sepa que nosotros somos gente, los que vivamos aquí, que pagamos impuestos igual que todos. La, el agua negra nos está ropando. La basura también. Porque la gente, ahí ve el patio así, mira cómo está ese. Pues traen la funda de basura y la tiran ahí. Y animales muertos y todo. Es decir, que nosotros estamos muy tristes porque la justicia se han olvidado de nosotros. Digo la justicia porque son los que les corresponden, como el síndico y gobernador, de venirnos a dar una mano y no nos la dan, porque aquí ya están acostumbrados que si uno no sale ahí a quemar goma, tirar piedras, no le hacen las cosas, pues nos costará hacerlo Así entonces. A pesar de que los residentes en esta localidad en numerosas ocasiones han llamado la atención de las autoridades, esta demanda aún no ha sido resuelta. Para NTN, Joanny Paulino.